Buenas tardes, mi nombre es Duverney Barrios, soy el representante legal de la Asociación de Sordos Azorca del Caquetá. ¿Se encuentra conmigo? Yo, Marcela Peña Rojas, Secretaria de Educación Departamental de Caquetá. Ok, muchas gracias por permitirnos este espacio y este momento para el diálogo. Eh, sabemos que este mes, 11 de octubre, el día de hoy, estamos conmemorando la Ley 324 de 1996. ¿La conoces? Así es. La Ley 324 de 1996 es la ley que reglamenta la lengua de señas en Colombia. Y hoy estamos conmemorando 25 años de haberse establecido. Excelente y es muy importante que lo tengamos en cuenta, 25 años de esta ley que ha sido importantísima para la comunidad sorda en todo el país, ya que antiguamente, antes de la ley, a nosotros se nos obligaba a ser personas oralizadas, a que no hiciéramos nuestras señas, a que no podíamos estudiar, no podíamos acceder a, a la inclusión educativa, solo podíamos trabajar y, y, y ser personas pues como sin un objetivo pero gracias a Dios y gracias a esa ley entonces se han notado cambios en la inclusión entonces antes no podíamos, se nos cerraron las puertas no teníamos la oportunidad de, de surgir y salir adelante como personas equidad, con equidad social y hoy en día podemos lograr Estamos, eh, hay 4, 32 asociaciones en el país y entonces esto nos llena de orgullo porque ha sido una lucha constante, ha sido un apoyo eh, general y siempre hemos tenido como eh, la necesidad de seguir luchando y encontrar las puertas necesarias hemos logrado inclusión educativa, hemos podido tener accesibilidad a la educación no solamente eh, de primaria, secundaria, sino también universidad, institutos tecnológicos, escena diferentes campos en los que nosotros podemos seguir progresando entonces esos 25 años han sido maravillosos para nosotros, la población porque siempre nos ha ayudado a, que, a tener ese acceso y aquí en el Caquetá, pues nos gustaría que nos contaras cómo ha sido el proceso Claro que sí, desde nuestro Gobierno Departamental liderado por el, el señor Gobernador Alonco Gascatupi y todo el equipo de Gobierno siempre atendiendo eh, todo el proceso del sector educativo y sobre todo contarles la atención a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el departamento, en nuestra institución educativa y en los 15 municipios no certificados estamos atendiendo a más de 500 niños eh, con discapacidad, los cuales 29 de ellos son con eh, que tienen problemas de discapacidad auditiva. Para nosotros es muy gratificante poder continuar con esta bonita labor de poder hacer inclusivo la educación en el departamento en cada una de ellas donde están matriculados y siendo atendidos los 29 estudiantes a través de lo largo de todo nuestro departamento, altamente rural y disperso, departamento complejo de atender precisamente por esas características, pero que no importando esto, se ha consolidado y se ha contratado un, un, un equipo interdisciplinario de profesionales los cuales contribuyen y ayudan a que la prestación y la inclusión en el servicio educativo de todos los niños que tienen las diferentes pues, eh, discapacidades pues estén atendidos hoy allá en el terri territorio es así como estamos llegando a atender los niños con discapacidad auditiva en, en los municipios de Albaña, Belén de los Andaquíes Cartagena de cheirán Urillo, Doncello La Montañita Puerto Rico, San José del Frago San Vicente del Caguano Solano, Solita y Valparaíso 10 de nuestros 15 municipios eh, de los cuales estamos eh, atendiendo es los niños 29 los cuales estamos contribuyendo con todos articuladamente y preocupados para poder mejorar la prestación del servicio y mejorar la calidad de la atención en el servicio educativo que si sí llegue la educación a ellos que si sí sea efectiva, que si sí sea pertinente y hemos realizado también muchísimas acciones muchísimas que contribuyen a que ellos sean, eh, se den esa garantía de la educación a cada uno de ellos. Hemos realizado más de 13 capacitaciones en lengua de señas, realizadas en todos estos, en los 13 de los 15 municipios. También hemos realizado capacitaciones en instituciones que tienen estudiantes incluidos con discapacidad auditiva a 28 niños personalizada. También talleres. 10 talleres hemos realizado a los padres de familia porque con todo el proceso y más en el marco de todo el abordaje de estos grandes retos y más como nos ha tocado afrontar desde, desde todos los roles, esta pandemia, el llegar a la alternancia, después de llegar a la presencialidad, ha sido de retos. Y este no puede ser eh, eh, por lo no menos, sino hemos... Con todos, contribuido a que se haya esa prestación de servicio y que hoy los niños estén siendo atendidos todos y cada uno allá por los profesionales. Total de talleres realizados, hemos realizado 123 talleres de atención a los niños y a los padres de familias. En lengua de señas, total de videos realizados, 21 que lo podemos encontrar a través de las páginas de la página de la Secretaría de Educación www.caquetá.gov.com y a través de la Gobernación de Caquetá. También hemos adoptado 16 guías, hemos realizado, adoptado 10 paquetes eh, de materiales impresos y las oficinas de la Secretaría también hemos hecho las capacitaciones de lengua de signo, lo mismo que la Gobernación. De resaltar a través de la política pública educativa de educación inclusiva desde la gobernación de Cajeta, también está el referente educación eh, de discapacidad, el cual también a través de ellos atiende toda esta política transversalizada. También, como parte del Consejo Superior de la Universidad de la Amazonía, se viene trabajando en el proceso de inclusión y también de lengua de señas desde la Universidad de la Amazonía y asimismo con el seño es muy importante esta articulación y todo este trabajo en PRO de visibilizar el trabajo y sobre todo la atención que se hace, todo el esfuerzo que hacemos cada uno de nuestros roles para poderlos atender. Es muy importante resaltar que también el señor gobernador bueno, después de recursos recursos eh, eh, nos asignaron al departamento del Caquetá, atrás del FOMPEF para hacer compras del elementos y material eh, para, para toda la población discapacitada, material diferencial, el cual vamos a estar entregando, así como ya se hicieron otras entregas, a los niños con discapacidad visual. También estamos articulando con los alcaldes, con las secretarías de, de, eh, de salud, las secretarías de gobierno, inclusión social en los municipios para poder tener esos cupos de algo muy importante, para algo muy importante, para certificar la discapacidad a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que están siendo atendidos tras del sistema educativo. Es un, es un problema muy grave no tener eh, certificados y estamos asumiendo ese gran reto y si los quieren ya para el año entrante están eh, certificados, estamos haciendo ya precisamente que se haga a través de las diferentes eh, instituciones de salud y todos los aliados poder llevar a cabo este certificado de discapacidad que es fundamental en el sector. Y así también los ajustes a los, a los ellos nos ayudan desde el currículo poder tenerlos visualizados, visibilizados, toda la inclusión, toda la política de discapacidad, todo ese ajuste, todas esas capacitaciones a los maestros, a los directivos docentes eh, se han realizado y esperamos que pues, obviamente tengan un efecto mucho más positivo de lo que se viene eh, atendiendo. Esas son unas de las tantas acciones que venimos realizando en pro de ayudar con la garantía de la atención a la población con eh, discapacidad facilidad Excelente. De verdad que todos los que nos has contado eh, nos da mucha alegría porque vemos el proceso. Ojalá podamos seguir por ese camino, todos los proyectos, los compromisos, los planes que tenemos en nuestros pueblos, en especial en, la, en los pueblos del norte y del sur del, del departamento. Es muy importante porque de verdad que sentimos que la equidad que los niños sordos allá necesitan pues es muy importante qué bueno que el Ministerio de Educación pueda seguir viendo estos proyectos pueda seguir aportando, pueda seguir ayudándonos para poder guiar niños, niñas, jóvenes, adolescentes eh, que sigan creciendo en un país de fortalecimiento en un país al que le puedan aportar al país que puedan ser personas de bien entonces de verdad muchas gracias eh, por todo el trabajo que en tu rol has desempeñado Gracias también por el apoyo que hay. La, la Secretaría mediante la Gobernación nos ha facilitado con el, los modelos lingüísticos que tenemos, los intérpretes. Ojalá que de pronto se pueda seguir dando las contrataciones de manera temprana porque a veces hemos notado que los niños eh, tienen el servicio o el apoyo a partir de marzo abril entonces de pronto se pierden algunos meses y qué bueno que podamos tener la equidad como los niños oyentes cuando ellos ingresan el primer día de, de, de clases pues que bueno que nosotros también cuenten con sus apoyos, en este caso el modelo lingüístico del intérprete para que ellos puedan tener la equidad en sus conocimientos, en sus aprendizajes y entonces podamos eh, seguir trabajando en pro de un cajeta mejor, de una juventud que no esté atrasada en cuanto a, a sus conocimientos y que los artículos que se desprenden de la ley 324 eh, en esta ley, entonces se puedan como fortalecer, eh, hemos notado como la Secretaría de Gobierno ha hecho todo lo posible, de verdad lo agradecemos mucho y sabemos que obviamente eh, podemos seguir trabajando, podemos seguir mejorando una caqueta mejor y nos sentimos muy orgullosos de ello. Muchísimas gracias y de eso se trata entre todos poder construir eh, precisamente una de las complejidades mayores, la alta dispersión de pronto el incremento de esos recursos para poder nosotros eh, generar profesionales eh, más eh, personalizados por precisamente la atención que merecen y que reviste pues la atención a la población con discapacidad en todas, las, en todas sus, sus, sus disciplinas. Listo, perfecto, de verdad que continuamos conmemorando este día con mucho gozo, con mucha alegría y queremos que esto se siga dando y el apoyo que la Secretaría nos ha dado siempre, eh, pues es muy importante para la lengua de señas, dignificar la lengua de señas de las personas sordas. Entonces, feliz día, feliz conmemoración a las personas sordas, a su idioma. Muchas gracias por la entrevista y por tu tiempo. Feliz día, a ustedes, quienes son los la razón de ser. De conmemorar este día y de obviamente de continuar impartiendo la educación para las personas con discapacidad auditiva en el departamento que de no ofrece Colombia. Ojalá que podamos seguir trabajando más y muchas gracias por el tiempo.